Por allá decían los abuelos en su época, toda escoba nueva barre bien. Y al comienzo, pues, maravilloso. Todos quieren, todos dan, como el que juega turra. Ustedes se acuerdan de esa que montaba uno la turra y decía, toma uno, toma dos, por una, pon dos, o todos ponen. Y eso está pasando acá. Ahora, lo que tenemos que ser claros es que aparentemente la relación Colombia-Venezuela se está arreglando con la nueva entrada de Petro y con Maduro a este lado, perfecto, pero ojo, no olvidemos que aquí existen ciertas falencias y esas falencias existen más que todo por el lado de Maduro, ¿Por qué? Maduro es de los que hoy está con calor y mañana está con frío, hoy está contento, mañana está triste, hoy está de amistad y mañana está berraco, entonces ese es un gran problema, el primer gran problema, ahora, no se les olvide que también Venezuela es aliado con Nicaragua y no se les olvide que en el gobierno pasado Duque y Santos en los gobiernos pasados pelearon con Nicaragua por territorio marítimo y que es un problema que está metido en la Corte Penal Internacional allá en La Haya y que también tiene su rafe la pregunta es pensemos de que esto arrancó bien y toda esa cuestión en el dado caso de que Va a haber el momento en que se van a tener que encontrar, o bien sea para para darse en un abrazo de amigos, o para entrar en un conflicto, tanto Colombia con Petro como Nicaragua con Ortega. Y entonces, ¿qué va a hacer Maduro? Porque en este momento está, digo, está el luna de miel, Petro Maduro. Pero, ¿qué va a hacer Maduro con respecto a eso? Porque si es aliado de, de Ortega y a la vez es aliado de Colombia. A favor de quién se va a ir aquí existen muchos problemas lo que hablábamos nosotros en noticias pasadas esto no se arregla de la noche a la mañana lo de la frontera no es solamente quitar esos containers y abrir fronteras y decir ya todo pasó no esto es una cosa más compleja estos son problemas que vienen de hace muchos años estos son problemas que vienen de hace más de 15 años atrás y no podemos pretender arreglarlo en una semana o en un mes que la gente entienda eso y que por favor sepa cómo invertir su dinero, sobre todo en las fronteras. En este momento la cosa está como en Colombia. Hay una cierta receptividad. Es más, ya deja de ser político. ¿Por qué? No porque la gente tenga miedo a Petro o la gente tenga miedo a lo que vaya a ser la oposición de Petro, sino es qué va a pasar. Hasta dónde se pueden hacer las cosas, hasta dónde es verdad y hasta dónde podemos llegar a un feliz término. Entonces se forma una cierta receptividad y en este momento vuelvo y digo, Maduro y Petro van cogidos de la mano, eso están en pleno romance. Cuando una relación apenas comienza, todo es bello, todo es color de rosa. Esperemos a que el tiempo nos dé la razón, bien sea. Sí o bien sea no. De esa manera Petro y Maduro planean reunirse por primera vez de manera oficial para el próximo mes de octubre. Armando Benedetti, embajador de Colombia para Venezuela, presentó sus credenciales a Caracas y apostó por una unión inquebrantable entre ambos países. Vuelvo y repito, toda escoba nueva barre bien. No olvidemos que Maduro hoy dice una cosa y mañana dice otra. El diplomático reiteró que Colombia presionará para que haya cambios en algunas de las medidas de presión adoptadas contra el chavismo. Bueno, eso es una, una forma de aliviar las asperezas, pero no olvidemos que también Petro ha sido claro en una cosa. De pronto Petro está diciendo en este momento, vamos a reducir esas represalias que tienen contra el chavismo. Pero también él fue el claro en días pasados Donde dijo que los que están refugiados En este momento en Colombia Los políticos que la dictadura llama ladrones Y llama delincuentes Pues que él tampoco los va a entregar Entonces aquí existe algo así Pero bueno, vuelvo y digo En este momento hay intención de parte y parte Hay una muy buena vibra de parte de Colombia Con el gobierno Petro Y hay una buena vibra por parte de Maduro en el gobierno chavista esperemos a ver y ojalá que todo sea por bien porque a todos nos conviene estar bien esperamos que sea en octubre reconoció el embajador colombiano en caracas armando benedetti un día después de presentar las cartas credenciales ante el régimen venezolano benedetti que llegó a caracas sostuvo este martes una reunión con varios líderes chavistas entre ellos la señora delcy rodríguez joyita de la corona quien recibió a Benedetti en su despacho y aseguró en Twitter que ambos países inician una nueva etapa para edificar relaciones diplomáticas de cooperación robusta y duradera. A su vez, el embajador acudió al Palacio Federal Legislativo y sostuvo reuniones privadas con la cabeza de la Asamblea Nacional, nombrada por Maduro el señor encargado presidente de la misma AN Jorge Rodríguez y también con el primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo. Hasta ahí vuelvo y digo, las cosas van bien, esperemos que esto siga en una buena vibra, pero vamos a mirar en sí cuál es la expectativa de parte y parte pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes nosotros seguimos siendo los chismosos del paseo los número uno pero ante todo hablando con la verdad y seguimos acá gracias a ustedes no importa que nos den así nos den así o hagan sus comentarios tratemos de que seamos decentes me refiero que si ustedes están en contra de lo que yo estoy diciendo lo pueden decir de una forma tranquila y yo también lo digo de una forma tranquila hay palabras en las cuales uno puede referirse sin necesidad de ofender al otro junto con Rodríguez apuntó el embajador en Twitter se reafirmó el compromiso de avanzar en una agenda conjunta y establecer un cronograma de trabajo y de interés común entre los parlamentos amigos vuelvo y digo sin ser caprichoso en mi comentario que en este momento no olvidemos que el señor eh, benedetti es una persona que también es muy inestable entonces en este momento él está tratando de, de nivelar ciertas cosas con el chavismo y eso está bien vuelvo y digo está bien pero la idea es que que lo que se hable sea serio, como alguna vez lo dijo Estados Unidos eh, refiriéndose a, a Maduro. Si vamos a hablar, hablemos cosas serias Si vamos a firmar compromisos que sean compromisos que se cumplan. Esto no se trata de quién va a salir en la televisión o como el, el estilo de Diosdado Cabello que salen en, en su programa con el Mazo Ando. Y él puede dice babosadas y él pudo y él hizo y no sé qué. O sea, lo pueden criticar y no, no, no aceptan las críticas él es el que tiene la razón no hay, un, no hay una opositora no hay, nada, no hay nadie que lo controle entonces es como cuando un niño está haciendo pataleta otro que también participó fue el ministro de la defensa otra joyita de la corona Vladimir Padrino López con quien coincidió en trabajar por fortalecer y restablecer la confianza y el respeto mutuo y aquí hay una pata que le nace al cojo ¿Qué va a pasar con esas guerrillas que viven en Venezuela y que pretenden llamarlas ahora con, con otro nombre y sencillamente desvincularlos de, de, de lo que ellos están haciendo, terrorismo, esto es de pensarlo también, mientras por otra parte en una reunión privada con el jefe de la cartera de petróleo Tarek El Ansami con el fin de intercambiar esta parte es eh, muy interesante porque no olvidemos que Colombia también es petrolero y esto sirve para intercambiar proyecciones sobre lo que esperan ambas naciones y sobre todo que esto les va a convenir a ambos. Independientemente a que entre sus cosas Petro tenga aún, no sé si es corto o largo plazo, el acabar con la exploración del petróleo. El embajador en su visita al parlamento chavista aseguró a la prensa que venezuela y colombia avanzan en la coordinación del primer encuentro entre nicolás maduro y gustavo petro que planean inicialmente encontrarse para octubre sabemos que en los últimos años las relaciones estaban rotas pero aún así colombia y venezuela comparten oígase bien una frontera de 2.219 kilómetros las relaciones diplomáticas se cerraron desde el 23 de febrero de 2019 por orden del régimen de maduro en medio de una escalada de tensiones con el expresidente colombiano Iván Duque por el apoyo de este al líder opositor Juan Guaidó no olvidemos que junto con Colombia habían 60 países más apoyando a Juan Guaidó ahora remontándonos a la historia el primer presidente de izquierda de Colombia es precisamente Gustavo Petro el cual no ha ocultado su deseo de restablecer lazos con Venezuela y eso nos parece muy importante tras años de enfrentamientos y reproches mutuos Quiere también que Caracas recupere parte del terreno perdido en el ámbito regional. Esperemos y tengamos la confianza de que esto vaya por buen camino. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.